Ahora, Everybody, come to your pure todos, regresamos a nuestro estado de conciencia pura. In this bigger consciousness field, este you see how deep can you come to your consciousness. Podemos ver cuán profundo podemos ir en nuestra conciencia. And how pure can you observe and experience? de qué manera pura y profunda es? observas y experimentas tu propia conciencia? ¿No? Cerramos los ojos summer day have already came back from summer holiday. Some of the holiday time. Algunos lo que es las de, vacaciones de totally verano. Open heart. sus vacaciones. holiday times. Some of the holiday times. vacaciones holiday Some holiday Life, abrazando la vida merging into nature fundiéndose con la naturaleza life disfrutando la vida And to this the moment, en el momento presente consciousness uh, come back la conciencia regresa Porque, uh, other y, other y se olvida de todo Just todas to las otras cosas in the solo regresa y se mantiene en el momento presente If you lost yourself, you had some worry, You had some worry, fear. You worry, fear. You had some worry, worry, If uh, in the future sometimes you lose si the no if you know the way to come back, if you know the way to come back, if you know the way to Min Jue, la de a Min Jue, come back, to come back, come back, to come In daily life, uh, you just need to repeat this process. In la vida cotidiana, solo debes repetir este proceso. When, When you realize that you do the self, cuando te das cuenta que te has perdido, inmediatamente come to vienes, regresas a mi yo. If you forget again, si te olvidas, you nuevo, realize that you come back to te das cuenta y regresas otra vez and eventually, eventually, y poco a poco vas a regresar más rápidamente y te vas a mantener en ese estado largo tiempo and your min will grow up. Y Tu minjue va a crecer a necesitamos uh, this process, uh, hacer ese proceso. Maybe we will take a long time. Y quizás ese proceso lo debe realizar largo tiempo. But if you really do like this, you will improve your kung Fu, Pero si no haces así life. Vas a mejorar tu Kung Fu y vas a mejorar tu vida paso a paso, poco a poco. Para la mayoría de las personas necesitamos saber que practica Ming No finaliza en una vez, no termina rápidamente. It's a gentle process. Es un proceso amable, suave. Only thing is that from a deep of your heart you need to no? know. Solo piensa que desde lo profundo de tu corazón. Necesitas saber. You come back to yourself. You come on the conscious self. Que te It is the most important thing in your life. De tu vida. Uh, because everybody, you already have a basic life. Porque todos tenemos, you have food. You have... Una vida básica donde necesitamos comer. Now the most thing y ahora, lo más importante: a life. Tener crear una vida bella. Really take care of your life. Tener cuidado, saber cuidar nuestra vida. Y cu tener cuidado con nuestros pensamientos. Cuidar de nuestra conciencia pura. Esta es la manera. Healthy, healthy can see the de alcanzar una vida saludable y feliz libre um uh in one month I've covered uh more than 10,000 kilometers. En un mes hice más de 10,000 kilómetros. Viajé a lo largo de 10,000 kilómetros. I saw many special landscapes. Vi muy lugares muy especiales. I saw many cities. Vi muchas ciudadanos de diferentes ciudades, personas de diferentes sitios. I found most beautiful scenery even in the heart. Hice los viajes más bellos y los escenarios más bellos en mi corazón. Afuera era bello. Ah, Eran bellas cosas. If our consciousness inside is not balanced. Pero si nuestra conciencia no está And en equilibrio have negative emotion, en el interior y generamos emociones negativas, we have fear, we have tendremos miedo, tendremos preocupaciones. Then you cannot feel the beautiful scenery. No vas a poder sentir los diferentes bellos escenarios. The deep inside the earth becomes very peaceful, very harmonious. El se muy y muy When you open eyes, you see. Está organizado y vas a ver que todo lo que veas se va a volver bello practicando minyue is a way to travel to our pure baby heart es la manera de viajar en nuestro corazón puro de bebé. Es la manera de ser, okay. nuestro Now, ser verdadero. When our back to itself, injured, Podemos sentir que cuando la conciencia regresa y se vuelve minyue, en ese momento ya se ha vuelto en paz. Even you think nothing. Sin ningún pensamiento. Con una gran pureza. You do nothing. But you Sin hacer nada. You become peaceful. You become centered. Tú entonces estás ya pacífico y centrado. Hoy estamos practicando para mantenernos en nuestro estado de nivel básico y conectarnos our a los otros y crear nuestro campo de conciencia mundial. Ahora todos. Your consciousness. Uh, relax. Todas nuestras conciencias puras se relajan. At the same time. Y al mismo tiempo. Observe your brain. Observamos nuestro cerebro. If Experience the space in the head. Experimentamos el espacio en la cabeza. Relax. Nos relajamos. From the center of the head, the Shenji Palace Desde relax. Desde el centro de la cabeza, el Palacio Shenji se relaja. Very, very small, very deep. El centro es muy pequeño y a la vez muy profundo. The center of the head is empty. El centro de la cabeza es vacío. From the center of the head Desde el centro de la cabeza, mi yue puro se expande. Y al mismo tiempo, se, su, dice su, X. Uh, X su. Sonido X. Desde el centro de oh, la cabeza decimos X y puedes darte cuenta pure, de que tu cerebro se vuelve chipuro, uh, all the brain cells become transparent, nerviosas se vuelven de chipuro y transparente, chi. the whole Head inside the the best, todo el interior de la cabeza es Chi puro que se expande Merge into the infinite universe. y se mezcla y funde con el universo infinito, el Chi puro. Mm. As you space, if your head in the inner space become pure and the pure. Al decir, el espacio interior de la cabeza At the same time, relax. This is the best. Y al mismo tiempo, se relaja ese espacio. Relax your intention. Relajas tu intención. Yo mi juu. Y el espacio universal se espacio. Oh, uno. Wow. Sentimos que Mingyue y el espacio universal se hacen uno. Ah, This is a mi yo está en un estado de conciencia despierto, autoconsciente. En ese estado de espacio universal, nuestros Minyue. Ya se han fundido y se han vuelto un. Ese es nuestro campo de conciencia, Minyue. Nos relajamos. Mm -hmm. Mm -hmm ciente Shengji Palace the space in the center of the head. Que les pase en el centro deeper, de la cabeza, el Palacio Sheng es muy profundo world. y cada vez más puro. The universal space also becoming pure and pure. El espacio universal se vuelve cada vez más puro y sí. decimos sí, silenciosamente Your level consciousness to become stronger and stronger. Nuestro campo de conciencia, Very uh, se, se funde con la conciencia pura del Dr. Pan, nuestro profesor. Merge with Dr. Pan. Nos Pan con la conciencia de alto nivel del Dr. Pan esa conciencia que es y yo en ti puro merge with uh, the hallable consciousness for all the level masters in all of the world nos fundimos con todas las conciencias de más alto nivel, con los maestros de todo el mundo. Vacío. Vacío. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Nos mezclamos y nos fundimos con todas las conciencias de todos los practicantes de Chinan It's the infinite conscious universe space. Expand. Universally. Universe consciente se expande infinitamente. Expand. Se expande ese espacio universal. Indoe. Expand. Se expand The Palace pure and uh, even y uniform. The Palace and the whole universe are one. Y todo el universo son uno. Mm. Y dicen... Sí y dicen... Este campo de conciencia de alto nivel se junta con toda la conciencia humana. Despertando a todas las conciencias humanas y purificándolas. You know, this consciousness is become pure and raw. Y sentimos como ese campo oh, de conciencia, no. Mingyue, se vuelve puro. our yeah. conciencia mind y el campo de conciencia tienen un gran potencial to transform our life para transformar el chi de nuestra transform vida para transformar el, la sí, naturaleza sí. y el chi con los seres humanos so creando un equilibrio for de alto life, nivel for women, para la propia vida work. para tu propia vida para la humanidad y para toda la naturaleza solo Constantly necesitamos estar en Estar en forma continua en ese estado de campo de conciencia e ir más profundo. Field, y este poderoso campo de conciencia, nosotros juntos, information. le damos información. Pure consciousness La conciencia pura. Into Your universal love. En su interior es amor puro universal. unconditional pure love. Es amor incondicional y puro. Your consciousness love itself. La conciencia pura. Is love. Se ama a sí misma. Eso es amor. Tu país necesita... En su país, tu día... Ese campo de contacto puro es totalmente abierto. Está alegre. Está feliz. Now, Ahora... It's powerful means your consciousness builds. Un campo poderoso de conciencia, eh? Through arm to the neck inner space. Va a través del espacio interior del cuello. Neck inner space. El espacio El interior. interior del cuello se vuelve puro. Empty. Vasil. Un estado de your open. abre. From deep inside the open. Desde lo más profundo, she she she In the infinite consciousness period. Y se disuelve en el infinito campo de conciencia. Uh, sí. All the cells open, en el espacio MC, interior de todas las células se abren, vacías. En tu el campo de conciencia en mi red información el espacio in interior de la cabeza y del cuello. Good information this information, transforming by the, buena the best Información state. Y transforma todo el interior en el mejor y más Transform. saludable estado transformar es hua wow. sentimos que nuestro campo de Minjue se funde con el espacio interior de cabeza y cuello y estos espacios se abren se funden en el infinito universo Minjue hua wow. transforma Transforming into beautiful. Transforma in a estado belleza a estado saludable. Your head and neck inside the space that information. The healthy information. El el healthy is the best. Tiene saludable. Es un espacio Insurance saludable ese estado y saludable, it. armonioso, disfrutamos de ese estado con una sonrisa interior really, really y sentimos la belleza, sentimos qué claro y qué bello está, realmente bello. The... Wow. Wow. Yeah, more more más, más bella, más saludable se vuelve, Totalmente relajado. The y el campo de conciencia, Beautiful reality. Experimentamos so esa que aparece. Esa realidad right saludable, bella, aparece. It's just the perfect es un estado de perfección. Min Jue. Min Jue. Sure. La conciencia va a través de los hombros And the arms, you know, space. el espacio interior de los brazos mm. la totalidad Very del campo de conciencia es muy claro Yeah, I'm the space open. El espacio interior de los brazos open. de Chi se abre, se abre, se funde en el campo de conciencia infinito. Se funde con el Chi mm. universal. You you gently. You feel this person. I'm suavemente. going to continuously expand. We feel that Wow. Wow. You know, smile con una suavidad interior. Y cuando dices "shush" amablemente, puedes sentir cómo se transforma el brazo interior de los brazos de Se expande y se espira, muy fino. Y cuando dices ¡hua! hay súbitamente un gran cambio se transforma uh, de pronto en un estado muy bello, muy Todo tipo de problemas desaparecen y solo se puede ver ese estado saludable mm. que parece. Mm. Wow. Wow happy un estado muy alegre Very confident muy confiado we are the infinite uh, somos hm jue conscientes del el infinito campo de conciencia perceptive potential tenemos un gran poder un gran potencial el campo de, de conciencia oh, van a través del espacio interior del pecho oh, Va a través del espacio del pecho y puedes sentirlo claramente. Los pulmones, los pulmones se vuelven vacíos, okay. se abren. Nuestro poderoso campo de conciencia Va a través del espacio de las mamas y se abren a través del espacio interno del corazón se abren todo el espacio interior del pecho Abierto. Mm. Mm. Mm. Mm. Decimos mm. yo desde lo más profundo very desde, desde un nivel muy simple, okay. se abre Become a finer, Se refine, refine, Consciousness, mm. mm. feel that. Nuestro campo de conciencia, mi ama el espacio okay. el pecho. With, uh, se abre the, theory, y se funde con the campo de conciencia, se funde en el universo. Mm.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 Observamos el espacio In interior infinite, del pecho. Es, infinite, infinite, es infinitamente infinite. grande, infinitamente profundo. Mm. Mm. Ah, okay. Ama ese espacio. Our consciousness field, nuestro campo de conciencia beautiful chests in your space, de pronto, Our consciousness, the information, la información de nuestras conciencias crea un bello espacio interior en el pecho. Space un espacio ablanza, transparente, el pulmón, saludable y bello el espacio Very interior good. de las mamás bello y saludable you see the heart, space, vemos el espacio interior A del baby, corazón beautiful. muy bello yes, space, okay. el espacio interior del pecho se abre The cheese, fine, el, interior. And el ch'i es muy fino, puro y abundante. The hell, the cheese, the el pecho, el espacio interior, saludable, se transforma profundamente, transformándose. Se vuelve más y más bello. Es beautiful information. information. Que la bella information. información saludable de hecho, continúa diciendo. She, uh, Mm. See, Puedes y yo ver y sentir esa información mm. de salud en tu minyue en el espacio interior mm. y transforma. Mm. Wow. wow. Mm. You. Wow. Wow. Yeah, you see and you feel all the blockages the program have already totally disappeared. Podemos sentir que todos los bloqueos y problemas han desaparecido, se han vuelto todo transparente, un espacio bello y armonioso. El interior es solo hay información de salud muy confiable. You are our infinite pure awakening oh, consciousness. Sentimos nuestro campo de conciencia infinitamente puro. To Todo el universo, corazón a corazón. Love each other. Nos amamos mutuamente. We are in love. Estamos en amor universal. Somos amor universal. Es Ese poderoso campo de conciencia y va a través del espacio interior del abdomen. El espacio interior del abdomen se abre in the universe se funde en el universo oh, okay. El espacio interior del abdomen es un espacio enorme que se expande de forma continua. Mm. se abre. pancreas espacio. Percibimos que el espacio interior del páncreas se se vuelve transparente, empty. vacío. Lever. Later, you know, el, a of, uh, el espacio interior del hígado y la vesícula biliar se abre. Y observamos el espacio profundo y sutil, se abre. Y y Your consciousness is still going to the campo de conciencia, the Va. ah, empty, Vacío. Mm -hmm. and you're going to stomach. En you know, el me lleva al espacio del estómago y los intestinos. Mm -hmm. Mm -hmm. ciencia muy claro ¿no? sí, penetrando ¿no? mm. profundamente throughout the hidden universes va a través del espacio interior de los riñones viaja a través, later, and the reproductive system, you know best. espacio interior de la vejiga y el sistema reproductor. Mm. Mm. Mm hmm. El interior es un espacio más se expande de forma Mark muy larga mezclándose en el universo infinito medio. Expand, Desde luego open, profundo, lo interno se expande, MC, se abre, expand open, se expande, se abre. Y... Mmm. Mm -hmm. yeah. Yeah, the, merge with the universe, the universe, the universe, the universe, the into our beautiful me, con el consciousness universo. se beautiful the universe, the You, your heart, Dimos, they are universal corazón, a Corazón, somos amor universal. This means your inspired, Ese campo de conciencia transform Puede transformar todo. Nosotros. Unido. Damos información It's very harmonious, very healthy. Y sentimos que el espacio interior del abdomen es muy saludable. su interior lleva. Información de salud. Time una estructura, espacio, tiempo saludable. Que ya healthy, lo ha creado. Puede sentir. Here, ese estado here. de completud saludable ya ha aparecido. Realmente y esa información saludable transforma Transformo continuamente transforma el abdomen, el espacio de chi del abdomen. Así Yeah. Sentimos mm -hmm. yeah, feel that. nuestro minyue puro este campo de conciencia so, wow, va a través del espacio interior de la se funde con el universo. Neil, it's Parece, inside, uh, Parece que puedes ver y sentir ese espacio interno uh, claramente. Wow. Wow. Wow. Is beautiful. Se transforma en un estado. Bello, puro y armonioso. Smile. Mm. Mm. Con una sonrisa interior, in the confiamos en el poder de Mingyue y vamos a través de los espacios ha. más sutiles. Ha. Ha. Ha. Oh. Ah. Mm. Yeah, in your ¿Nosotros somos un universo? ¿Nosotros somos un universo? If you're in your consciousness here. In este campo de Over there, when it goes through the spine, the interior de la medula espinal. From the head and the height. through the interior de la cabeza. From the whole spine. Va a través de toda la columna vertebral mm. bajando. Mm. La columna vertebral se vuelve un espacio vacío. Mm. Mm el espacio de la médula se la espalda. Bank, bank, la espalda alta, y la espalda baja mm. se vuelven vacíos. Mm. Oh, oh, observamos el espacio de la columna natural. el espacio infinito se ha fundido con el universo uh, uh, wow. Your El espacio puro de chi. Mm. Mm. wow Wow. Here yeah, this is better best inside. Here just all have vimos qué es espacio. Está bello, yes. saludable. En un estado armonioso, puedes verlo y puedes sentirlo. You try. You can see. Confía mm. y luego puedes verlo. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. wow. wow. wow. wow. consciousness El campo de oh, Va a través del espacio interior de las piernas. A través de Expanded. las articulaciones de las caderas. Okay. Se expande Good. y se abre. Bueno. A través Expanded. de los muslos. Se expande y se abre. Right a través de las rodillas. Have pantorrillas mm, okay. se abren los truces anchos en los pies va a través de los tobillos y pies mm. Mm. In your el campo de conciencia la espalda Va a través del espacio interior de las piernas. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Profundamente, okay. el interior se abre, vacío. Mm. Okay. Se abre. Nuestro cuerpo de oh, y va a través de todo el espacio interior de las piernas, se expande y se funde con el chibudo mm. universal. en el interior wow. audio, según la información mejor. Wow. todo se vuelve armonioso bello y muy saludable mm. wow Wow. Wow. Relax, your pure your Relax, empty, Relax. Oh, Minjue a través de todo el cuerpo, deep inner space. profundamente. Minjue, conciencia. El campo de conciencia, Minjue. Universe purity. El chi puro universal. Oh, calm and emerge with deep inner space. Se funde profundamente en, yeah, en el espacio interno y desde lo profundo se expande. Inner space Todo el espacio interior del cuerpo se expande. Todo el espacio interior todo el espacio Our interior Christians, del cuerpo se funde con el universo mi con una sonrisa interior. You love. sentimos ese es amor, el amor, mm. amor, el amor, el amor, el el el el And the whole universe are one. We enjoy all the universe. Being in the nature world, the human society are one. Nosotros, y todo el universo, y la sociedad humana, la naturaleza, somos uno. The whole universe and everything. We our major consciousness field. Todo el universo está hundido con los que vamos a la Es muy feliz, Está en un estado In infinitamente. infinitamente y es una completud infinita. Es muy feliz, hmm. hmm. y alegre. Now, just a few. Ahora solo sentamos que la conciencia y el amor universal silencio, silenciosamente que la totalidad del espacio universal es transformar. Se ha vuelto muy armonioso y equilibrado. Cada célula está muy armoniosa y equilibrada. Mm. Mm. solo y ese espacio mi yo, universal se vuelve muy muy puro más y más armonioso La es que se Infinite universe is transforming. El universe infinito is transforming. Consciously transforming. De mm. Mm. Wow. Wow. La conciencia es transformada Good. bien. Uh, Con una sonrisa interior, este el... interior que very Esa completud se ha vuelto. Man, this space, this center, Muy the Mantenemos este estado de este espacio y nos ponemos de pie. Vamos a moverlo amablemente y siente que el inmenso espacio interior se está moviendo. Body to the cancer, movement. Despacio hacemos el movimiento de la uña. Al ancho de los hombros y en paralelo. Lamp, push your knee, man, backward. Empuja mi hacia atrás. Luego hacia adelante. Oh, backward. Powel backward. Baja, The host by Adelante, like a... el movimiento de toda la columna vertebral como una burbuja. Amablemente, suavemente mueve. Y siente que todo tu cuerpo es un cuerpo de chi. Minjue es un cuerpo consciente de chi. Inside is a El interior is chi transparent se expand, expand. live or but not sleep durmiendo sin dormir, yeah she fine siente que la columna de chi Like a es como una gran oruga de chi Expande expand. y expande, y y grande muy grande. Y como Y se vuelve más y más potente. Relaja. Esa columna de Chi guía todo el cuerpo y el cuerpo de Chi también se hace cada vez más y más grande. Relaja. Observe. Feel. Deep breathing technique. Flowing. Really. Siente que el chi en Breathing deeply to me. Man. Respira profundamente as no. Hello uh, Abdomen, man abdomen feel breathe into your lower tension, even space, space, your complete. Revenge complete. Revenge to your complete. Respira profundamente. Y profundamente. a nada. no parece que no Luego, exhala cuando vas a secar. And the whole body in a space. Sent si and it expandes, se expandes, all the spine or space. The la columna. The columna the Siente como el mundo universal more and more abundant, entra con Chi al interior y el interior se vuelve más y más, y más abundante. Better and better. Se hace más, más fuerte y el Chi fluye cada vez mejor por las piernas. Relax, no Dormido, pero no dormida. Uh, in this moment, este you may already worked with your inner space inside a very spot house space. Se very fue deep. El espacio interno a and un flowing nice. Very deep. La inhalación va muy profundo y expande. Slowly, slowly despacio, stop. despacio. No No detenemos y mantenemos el estado vacío. Solo siente la respiración. Siente el chico del universo, viniendo al interior, desde todas las direcciones, en ese espacio vacío. Down, Nos sentamos. Por favor. Other qi so in front of your tuchi. in the whole qi pao the with mi está en todo el espacio interior del cuerpo con una sonrisa interior. Siente esta respiración muy amable y profunda. En ese, en ese espacio inmenso de chi. Monday, coach bank From the Despacio atraemos el chi de regreso y cubrimos tu chi con las manos. Observa, Observa min joye puro. Observa, min joye puro. Your consciousness is beautiful. La conciencia pura es bella. Da Amá mucho. Mucha Amor, me enjoy. the whole body, she body in her space. Ama a todo el the espacio de chi, interno del cuerpo, con una sonrisa interior. Lava all the inner oak a todos los órganos internos all the body a todas sus células y a todas las estructuras del cuerpo Ama all the cells. ama a todas las células yeah. This means entire life, entire. Está completo. beautiful. El de la vida es ella the hands to the side. Separa las manos a los lados, Open eyes, abre los ojos despacio. De yeah, nice then, four moves around. And uh, there's four moves around, connect the power body together. It creates a very good uh, consciousness esta noche hemos hecho I una plática hemos conectado todos los estados ni eh. de Niyue. Hemos oh. realizado oh. muy buenos campos sí. en sí. el Bye. cuerpo de Chi. Muchas gracias a todos. Thank you, everybody. Gracias a Thank todos. You. Thank you. Thank you. Thank you. Hola.